y un poco más si me caen los poste de la muela uh, esta semana no veas tú hostia sensación térmica menos 20 grados vale que estamos subiendo a 3500 metros de tierra nevada al veleta pero uh, un poco de relajación y un poco de calorcillo Tampoco vendría mal, loco. Esto ha empezado hace 24 horas en el aeropuerto de Barcelona. ¡Hola! ¿Qué tal, señora? ¿Cómo estamos bien? Aquí San Juan al aparato. ¿Saben aquel que digo que llevas en el aeropuerto desde las 6 de la mañana Y no vamos a volar hasta las 10 porque hay overbooking? Dice que es un chiste de Eugenio No, es un chiste de vueling <risa> Pasa que este año, de casi 70 vuelos que llevamos Entre carreras, viajes, conferencias, la productora, menos cabeza, más corazón Es el quinto ya chiste que nos hace vueling de estos Así que ya no hace gracia Pero bueno, estoy tan dormido que ya ni me enfermo. En fin Vamos para Granada, de Granada subimos a Sierra Nevada, que tenemos una acción con Lanjarón. Sabéis que hicimos un sorteo con todos para subir al pico Veleta. Ojo cuidado, yo no lo veo muy claro, ¿eh? porque pinta que va a haber una nieve guapa, guapa, guapa. Pero bueno, dicho esto, volvamos para allá y venga, que empiece el jaleo. Vale, te veo muy tranquilo. ¿eh? Eh, ahora cuando corte matamos a alguien. Mm, bueno. Su pelotismo más la tener cuidado de las al destino que todos sus personales asegurados en los compartimentos superiores debajo del asiento, a posición vertical, Han llegado tres, yo creo que se la cuesta. han cambiado el avión el más pequeño Sí, a los también no hemos tenido, también, pero bueno, así la van a poder llegar todos. Sí, la broma de vuelen que no han llegado las maletas. Vamos a subir mañana al veleta en pelotas. Hola. Hola. ¿Qué, tal? ¿Qué tal? Y eso te pide a la otra sierra elevada. Exacto, exacto, no os preocupéis, no os preocupéis. Pero que no. Esto es importante. Y te dicen, han visto que estás cocheando? Nosotros también participamos. O sea, como yo lo digo, va a cantar que eres mi primo. a los que no estaban ayer cuando yo me presenté en el hotel, yo soy José Luis, soy guía de montaña, mi compañero Coby pero es también guía de montaña, somos los dos que vamos a hacer esta actividad de mañana con vosotros. Y bueno, ya habéis visto las condiciones en Sierra Nevada, lo que es alta montaña, ¿vale? Estamos a 2.500 metros, difícil este que hacemos es iniciar un poco, una mínima didáctica para aquellos que nunca han hecho taquetas de nieve, como somos un grupo bastante numeroso, pues bueno, yo voy en cabeza, marcando un poco ritmo y un poco la ruta, y Kobe pues irá bien en medio del grupo o bien al final un poco de coche escoba. Similar. Todo lo que hagamos tenemos que hacerlo con los guantes puestos, tenemos que intentar aprender a manipular las raquetas, la chaqueta, la mochila, cámara, cámara de fotos, ¿vale? cosas que podamos manipular con botones y con los guantes gordos, porque la sensación térmica ya es de 10 bajo cero. Siempre guantes puestos, guantes finos, guantes gordos, manipular todo con guantes, ¿vale? para no perder sensibilidad en las manos. en verano hostia, no sé si es hasta mejor ¿eh? ¿De porque... sí, es que diciendo sí, ¿eh? porque porque esto tiene también los ojos ¿eh? mira tienes que este yo lo estoy conociendo por las pestañas. el tío tiene una caída de ojos que me mira así Muy sexy, y digo ay que me he enamorado mira por aquí es en la ultra donde subimos para arriba el kilómetro vertical que nos pilla en el kilómetro 95 hasta 105, pues por aquí y luego para abajo. Venga chavales, no se me quedéis desperdigados que os estoy vigilando, eh. O sea, estoy haciendo de Sherpa. Venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga. Vamos allá. Aquí tenemos el pulito de lo que parece ser un cámara. Venga chavales, vamos para allá. Venga, venga, venga. Antes... Os voy a enseñar una nueva táctica Para hacerse las mechas del pelo Que es Mechas del pelo con relieve Y salen gratis Solo tenéis que subir a 3000 metros Dejar el pelamen indier ¿Y qué? Hostia, con relieve Y en un momento dado, si te deshidratas Le pegas una chupada al pelo Y aquí tienes agua de lanjarón recién salida ¿Sabes? Iba a decir recién salida así... ¡Uepa! ¡Epa, chaval! ¡Falta penalti! Así, ¡El bar! Chavales! Sí, ha caído hasta Mira cómo está la cámara. Mira cómo está el peludito. Y mira cómo está... ¿Tú eres Luquita? No, yo... A ver, mira, eso. tiene tres rizos por aquí. Mira, mira, ahora se ve un poquito ahí de fondo. Pero es que para aquí no se ve una fucking shit. Mira, mira, mira, mira. ¡Uh! Uh, uh, uh, uh. Pues venga Pues nada Super. A seguir haciéndose las mechas Aquí tenemos al equipo esperando a los rezagados Y por aquí van viniendo Oye, ¿tú no salís en Youtube? Eh, de día en Youtube, de noche en Newport Ah, de ahí te conozco ¿Eh? ¿Qué te parece? me traco loco y suerte que vamos bien abrigados y bien preparados porque nos está cayendo una nevada de ganarse la perra, o sea aquí carreza gancha uh, yeah. intentar llegar arriba y si se complica la cosa y dar media vuelta y abajo. ¿Quién me iba a decir a mi jabalí que me encontraría a otro jabalí de Melilla a 3.000 metros y con una condición de guapas, tatuado con menos cabeza, más corazón? A ver, a ver. ¿Qué te parece? Uh. Y esto de la menos cabeza, más corazón. Vamos o sea, allá. Eh, ojo, me ha dado un abrazo e intentado que fuera no, sin darle no, 4 o 5, pues igual con un guía os basta, pero si vais como aquí, con 20, que uno va más para adelante más para atrás, importante un par de guías. Afirma, afirma, así es, es muy muy muy importante, además veis cómo está el tiempo, sí. no se ve ni para cantar, con lo cual rápidamente se rompe el grupo claro. y gente perdida. Y uno por delante, otro Corre cerrando por detrás, por detrás y emisoras, siempre... emisoras y contando, oye que nos falta uno, oye que no, oye que... Así, es, así es la jugada. que son sobre todo ideales para cuando hay zona de nieve profunda, también nos podemos encontrar caminos como el que hoy tenemos aquí al trozo, que podéis ver que está un poco helado, por los días anteriores que, que hizo mucho viento sobre la primera nieve. Entonces, pues cuando caminemos con la raqueta, como en la suela, lleva unos pequeños pinchos metálicos, unos pequeños crampones, que nos permiten caminar por aquí sin resbalar, tenemos que tener la precaución de caminar con pasos cortos, no dar zancadas grandes, ¿vale? Con esos pasos cortos, la raqueta y sus trampones nos van a permitir caminar sin deslizar. Siempre en precaución. Aquí con lo que decías del tema hielo, es el año pasado se Sí, el año pasado hubo dos accidentes mortales, sobre todo en la zona más de, más de altura, sobre 3000 metros. Era gente experta. Eso significa que la montaña nunca va a saber si yo soy experto o no novato. Siempre precaución, hay que tener los materiales adecuados, trapón, violé, raquetas, saber usarlo y sobre todo mucho sentido común. Lo que os decía El que de hecho que, ah, bueno, venga, hago 100 metros más y ya volveré, hostia, mejor ya volveré y luego ya no lo pensaré. Exactamente, primero, volver a casa, segundo, pasarlo bien, divertirnos y tercero el objetivo, la cima o la meta donde fuéramos, pero siempre volver a casa y contarlo. Ahí está. Pues a disfrutar. Gracias, jefe.